Regresamos con la tradición que estas Navidades nos ha regalado... ...momentos muy especiales y vamos a repasar algunas de esas escenas... ...damos ya la bienvenida a Mario Martínez, muy buenas noches y feliz año... ...buenas noches, feliz año a todos... ...bueno un paro navideño que hemos tenido y que ahora retomamos de nuevo la normalidad... ...pero que en estas fechas, en estas semanas, últimas semanas... ...nos ha dejado sobre todo pues momentos muy especiales para las tradiciones en Zamora... ...la recuperación de algunas mascaradas, eh, la interpretación de pastoradas, corderas un sinfín de, de eventos y de actos que sobre todo bueno, pues, eh, llenan de vida, de música, de baile toda la provincia, ¿verdad? Sí, la verdad es que, eh, aunque aquí hemos parado ¿no? en el plato hemos dado vacaciones a esta tradición 2.0 la verdad es que en la provincia de Zamora es una de las épocas donde más, eh, más se pone de relevancia la tradición y sobre todo de tradiciones muy ancestrales ¿no? como pueden ser, como ya has comentado, las mascaradas eh, representaciones navideñas como las pastoradas bueno, pues la verdad es que eh, Zamora es una provincia que ha sabido conservar y que aún así lo sigue haciendo y sobre todo que la gente se sigue volcando en todas esas representaciones. Uh -huh. Mascaradas en las que, por ejemplo, que vamos a ir viendo imágenes, tenemos eh, el zangarrón de Sanzoles, el zangarrón de, de Montamarta, que utilizan personajes ancestrales un tanto mitológicos, pero en el que también se introducen otros matices como son las músicas o los sonidos muy de, de, de las zonas de, de cada comarca, ¿no? sonidos especiales. Claro, sí, yo creo que es, hay que asociar a cada una de estas representaciones visuales, claro, eh, con esos monstruos, esas eh, formas, esas figuras, esos trajes, ¿no? que un poco puede representar en esta fecha lo que es la conjunción del bien y del mal, un poco, ¿no? muchas veces en las representaciones si seguimos todo su, su desarrollo a lo largo del día pues vemos como por ejemplo un zangarrón puede representar un poco lo que sería esa parte pues, del mal o, y al final pues por ejemplo eh, en, se me ocurre que, no, que en, en San Zoles, pues da tres vueltas a la iglesia aparte las vejigas como diciendo un poco rindiéndose a la pleitesía de lo más divino y de lo más... ...universal ¿no? y entonces en estas representaciones yo creo que es... Uh -huh. ...prácticamente in, imprescindible ¿no? asociarlo siempre a una música... ...que bien puede ser eh, determinada para esa fiesta... ...o bueno una música más genérica que acompaña... Uh -huh. a, ...a esa celebración. Ahí veníamos como veíamos como flauta y tamboril... A, a, ...acompañaban al zangarrón. Efectivamente, ahí por ejemplo en el zangarrón de, de Sanzoles... ...pues hay una melodía ¿no? que el, que el maestro tamborilero la, la interpreta... ...y además es reconocida por toda la gente... ...tanto la melodía como por supuesto el ritmo... ...que es lo que va marcando ese movimiento de baile... ...que vamos, vamos viendo ahí... ...y vemos como eh, los quintos... o ...bueno en este caso ayer eran quintas este año... ...así que las, los mozos que habían elegido ellas... ...pues eh, van bailando a ese son... ...y el zangarrón también... ...y bueno, pues tanto la música como el baile... ...es algo que se reconoce dentro del pueblo... ...y, y se identifica por las gentes que participan... ...de, de la festividad... El cencerro también es otro de los sonidos particulares en, en estas fiestas, ¿no? en, la, en las mascaradas, claro. sobre todo en Sanzoles. Eh, bueno, en Sanzoles la verdad es que en muchos sitios los zangarrones yo creo que son todos o casi todos con cencerros y el resto de mascaradas también. No deja de ser también una... Eh, tenemos también que asociar la, las personas de los pueblos a personas asociadas al campo, al o al ganado y evidentemente esos sonidos también se representan en esta fiesta y bueno pues es una forma también de este ruido, ¿no? igual que decíamos que la música la llevaba al tamboril pues este ruido un poco atronador es el que, el que llevan en, en San Suárez por ejemplo estamos viendo y luego es muy curioso que tienen una, una cosa ¿no? después de lo que estamos viendo por la mañana que es el mutis la comida en la que los participantes de, comido, de la comida los quintos o las quintas pues no, no pueden hablar, ¿no? entonces es un poco esa antagonía entre todo el holgorio, el ruido que puede representar la música, los cencerros toda la gente, a esa parte ¿no? más, más quizás solemne que es el, el tema del mutis. Bueno, pues ahí veíamos al zangarrón de Sanzoles, una de las tradiciones que nos han regalado, que nos ha regalado estas navidades, pero que no es la única, porque con la llegada del final del mes de diciembre, con la final del año y el comienzo del año nuevo, hay más mascaradas, como por ejemplo el caso del zangarrón de Montamarta, pero ahí en toda la, ...en toda la, la provincia... ...¿con cuál te quedas Mario? Pues es difícil... ...es difícil porque la verdad es que en el momento que te integras... ...o que conoces un poquito más de cada una de, de esas fiestas... ...entiendes eh, todo el sentimiento que los, que los rodea... ...y la verdad es que yo no me decantaría por ninguna... ...porque eh, cada una de ellas tiene mucho sentido ritual... ...y el otro día lo hablaba ¿no? con gente que participa en ellas que los que estamos fuera realmente no podemos llegar a tener esa, esa conexión con la fiesta, lo vemos pues muy visual, eh, pero no llegamos a entender, por ejemplo, lo que llaman las vísperas, ¿no? el prepararse antes, en el caso de los zangarrones, pues como el traje va cosido, toda esa idiosincrasia que rodea un poco a, uh -huh. a la fiesta, pues la verdad es que hay que estar dentro para vivirla, pero desde fuera la, la gente de los pueblos es capaz de hacernosla vivir, y es muy difícil, yo creo, el, el quedarse con una fiesta... Eh, pues de las de la provincia que la verdad nos tenemos que sentir orgullosos de poder conservarlas En estas tradiciones como bien decías pues, pues lo más difícil a lo mejor es sentir esa identificación, ¿verdad? El, el ver cómo lo viven ellos desde de fuera tiene un atractivo para, para muchos turistas y para mucha gente de fuera, por eso cada vez vemos a más gente con cámaras de fotos, con cámaras de vídeo grabando esos momentos pero para, para ellos son... ...momentos muy, muy especiales... ...¿qué peso pueden tener las mascaradas... ...ya dentro de la tradición zamorana?... ...el folclore tiene un peso muy importante... ...pero lo que son las mascaradas... ...cada vez va cogiendo más relevancia... ...yo creo que sí, o sea... ...las mascaradas tenemos que asociarlas... Eh, ...yo creo que en la casi totalidad... ...de, de la provincia de Zamora existían... Eh, ...representaciones de este tipo... ...mascaradas, pastoradas, bueno representaciones de invierno... ...que un poco eh, tenían toda esta simbología del bien, del mal, eh, etcétera... ¿no? ...entonces eh, yo creo que es muy importante que esto se ponga a través de realce... ...sobre todo porque muchas veces estas mascaradas son muy identificativas... en de una determinada zona, en de un determinado pueblo... ...a veces decimos la J de no sé dónde o la J de no sé cuál... ...y te vienen del pueblo y dicen oye que mi pueblo también se bailaba... ¿no? ...es algo, lo que puede ser el baile tradicional o, o la música puede ser algo más difuso... Más, ...más aleatorio... ...pero ese tipo de cosas sí que son muy localizadas en un pueblo... Y yo creo que el hecho de ponerlas de realce, como está haciendo ahora, a través de las nuevas tecnologías o de las labores que están haciendo determinadas instituciones y, por supuesto, la gente de los pueblos, eh, no solo de cara al turismo va a servir ¿no? para que más gente lo conozca, sino de cara a la gente del pueblo para que se sientan identificados con un poco eh, lo que es su fiesta, lo que son sus orígenes, porque bueno, eh, no podemos pensar en una familia, por ejemplo, de un pueblo que no conozca estas fiestas. Entonces, no solo la parte cultural, sino la parte también social del pueblo es muy importante. ...el ponerla de realce. Y en Zamora, además de mascaradas de Invierno... ...que podría ser lo más singular... Eh, ...ese matiz más de diferenciador de esas celebraciones de invierno... En, ...en la provincia de Zamora... ...también estos días nos hemos encontrado con pastoradas con corderas, las corderas bueno, tienen eh, una representación sin tanto montaje, pero la pastorada en sí, sobre todo la que hemos vivido en el teatro principal, nos ha regalado bueno, pues estas escenas, un montaje en el que por primera vez a lo llano se, se iba de la mano junto a Bajo Duero para, para llevar al teatro principal la pastorada, los villancicos, esos... Diez villancicos y esa interpretación con ese texto y esos bailes que hablábamos cuando se presentaba, sobre todo que era una gran historia para poder llevar al principal, para poder llevar al teatro, cosa que no se había hecho así en este montaje. ¿no? Claro, la verdad es que mmm, yo creo que esta pastorada ha servido un poco, esta performance, si nos podemos permitir ese término, ha servido un poco eh, de forma de unir, ¿no? de que la gente conozca, de difundir, de llevarlo a un escenario. Eh, algo que se representa en los pueblos y que además la gente de esos pueblos mucha se la sabe, de muchos años los niños pequeños la han escuchado en casa y el llevarla al principal es una forma pues de hacerla quizá un poco más artística, si cabe, ¿no? más visual, más plástica, pero es algo muy importante porque repito que este tipo de cosas, ¿no? lo comentaba en su momento Miguel Manzano que se había perdido, pero que en muchos pueblos en la memoria de la gente perduraba y a través de esta representación pues también otros muchos pueblos han han el, el, el impulsado ¿no? el hacerlas y hemos visto pues representación de pastoradas y de corderas en toda la provincia y sobre todo pues, pues participando gente mayor que las conocía y sobre todo gente también muy joven de, de esa función y esto que vimos en el principal pues bueno como hemos dicho es eh, una especie de, de mixtura ¿no? entre eh, la parte antigua la parte eh, más ancestral con esa parte moderna de instrumentación de arreglo a varias voces y bueno la verdad es que ha sido una experiencia muy muy interesante ...porque se ha conseguido extractar de cada cosa... ...de lo moderno y de lo antiguo... Eh, ...lo más interesante para poderlo poner en un escenario... ...y llevarlo pues, a un montaje como el que la gente pudo disfrutar... ...en el Teatro Principal. En este montaje sobre todo destacaban los villancicos... ...que al margen de esos villancicos más populares... ...con bueno, pues a lo mejor más una letra más chistosa, más graciosa... ...que a lo mejor son los que mucha gente recuerda... ...hay una larga tradición de villancicos... En, ...en lo que es la provincia o en lo que es toda esta zona noroeste de, de España... Y, ...y esta fue una buena muestra en la Pastora de ¿la ¿verdad? Sí, la verdad es que eh, yo creo que dentro de lo que puede ser un calendario de, del folclore... ...es decir, cuando llega la época de Vendimia y canciones de Vendimia... ...cuando llega la época de, de Siega y canciones de Siega... Y lo que pasa es que la Navidad era una época mucho más. Eh, de cara a festiva, mucho más eh, extendida. ¿no? Entonces, o sea, como bien comentas, han popularizado pues, villancicos, eh, no tan tradicionales, sino más populares, más, eh, más jocosos. Pero en todos y cada uno de los sitios había eh, canciones navideñas que contaban también cosas de cada uno de los pueblos, por supuesto, siempre el tema de la religiosidad. Y bueno, pues aquí fue una buena muestra de, de también canciones que se trataron en este caso, de la zona de León, aunque tenemos que entender. Eh, la cultura pues extendida por, por toda la península ibérica en este caso y por supuesto pues, había canciones eh, de la Navidad, pero con ese punto tradicional que es de dónde viene. Bueno, pues pastoradas, villancicos, zangarrones, mascaradas, pero también estos días nos hemos encontrado con otra tradición muy especial, el baile del niño de Benialgo, otra tradición que se celebra ...en días de, de Navidad, después de San Esteban... ...y en el que no encontramos a personajes ancestrales... ...pero sí un baile en el que participan los jóvenes. Eso es, el, el Baile del Niño es, es cierto que lo que es ese nombre... ...por ejemplo, dentro de los zangarrones se encuentra, ¿no? Hay mm. varias representaciones dentro del zangarron... ...y una de ellas es el Baile del Niño... Pero en el pueblo de Benialvo es en sí lo que es la fiesta, no es una mascarada, o podemos decir que no es una mascarada, porque no hay una representación de un personaje, uh -huh. ¿no? alegorizando un poco a lo que es eh, el tema de los diablos y tal. Pero sí que es cierto que, pues, como vemos en las imágenes, eh, los, eh, los jóvenes del pueblo se preparan, esto lo enseñan mucho, y recorren toda la calle del pueblo bailando marcha atrás, en homenaje pues, a, a ese niño que, como vemos, también lo aportan eh, pues, pues, gente, gente menuda, gente joven. Y la verdad es que a mí es una de las cosas que me parece muy espectacular el, el cómo se recorren toda la calle del pueblo bailando marcha atrás y la verdad pues es lo que decimos, ¿no? A alguien pensar, pues se cansan, pues físicamente es muy cansado, pero yo creo que más que nada es el, esa conexión que hacen ellos mismos con su propia fiesta lo que los identifica y lo, lo que hacen que lo, que lo vivan y lo disfruten. Uh -huh. Bueno, pues una buena muestra también esa variedad. La verdad es que tenemos una gran variedad estos días de, de Navidad, estas fiestas... De Año Nuevo nos han regalado pues, fiestas eh, muy especiales. ¿no? Tenemos ese privilegio. Sí. Es una de las épocas a lo mejor que en Zamora hay más tradiciones. Yo creo que la verdad es que eh, a lo largo de todo el año tenemos eh, muchas muestras. Las fiestas de cada uno de los pueblos pues, también se lleva mm. a folclore, pero un poco quizá Navidad es donde se concentra, pues todas estas fiestas religiosas. Y también iniciativas que tienen, pues, eh, por ejemplo, muchos corales, muchos grupos de baile, de hacer. Eh, pues, en el tablón podíamos ver muchas actividades de encuentros navideños, de escuelas de folclore, por ejemplo, Tábara, las tierras de Aliste, o sea, Aliste y Tábara, mm. eh, bueno, pues, eh... ¿Qué, ¿Qué ha habido estos días, por ejemplo, por la provincia? Pues, por ejemplo, varias escuelas eh, han hecho encuentros navideños, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aulas de música de Isidrasos Montes, de las que hay algunas fotos por ahí que iremos viendo, pues hizo su encuentro navideño ya típico, son, no me acuerdo si serán casi 20 años los que llevan de, de encuentro. La, la Escuela de Tierras de Tabara también hizo su festival de Navidad. El resto de escuelas de la provincia, pues también han tenido diversos actos. Y muchas asociaciones, muchos grupos de baile o de música y muchas corales pues, también han hecho eh, diversos conciertos eh, por toda la provincia en residencias de ancianos. También lo, lo hablábamos el otro día aquí con la agrupación Manteos y Monteras que querían llevar a esas residencias eh, pues, eh, las, las distintas canciones. Ahí vemos una foto del auto de los reyes, hemos hablado de pastoradas, de corderas y también en Fecha de Reyes. ...se hace ese auto de Reyes... ...que en el caso del principal... ...se fusionó todo en... Uh -huh. y, en ...y ahí veíamos momento. también eso... Eh, ...participación de eh, algunos grupos... ...que, que hacen esas eh, exhibiciones de, de corales... O, uh -huh. de, ...o de música... ...muchas actividades... ...yo no sé cómo nos queda el calendario... ...porque la verdad... ...en este repaso que hemos intentado hacer hoy... ...en este eh, principio de programa del 2013... Eh, hemos visto bueno, pues que hemos tenido fiestas por todos los sitios y, como hemos dicho, variadas y, y diferentes. Pero, ¿qué nos queda en el calendario de aquí a los próximos meses? Están los carnavales, pero no sé si tenemos la oportunidad de seguir disfrutando de tradiciones como estas. Pues la verdad es que sí. Eh, poco a poco se irán generando este, este calendario. Así que invitamos a toda la gente que esté pendiente de, de los distintos grupos de baile o de música o de representaciones y también de de la página web, ¿no? que pueden verlo en el calendario. Hay un evento muy importante, que ya hablaremos más en profundidad de él, en este caso es en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, si no me equivoco, que es un homenaje a un folclorista, un homenaje póstumo a un folclorista Zamorano, Isauro Manzano, que se va a realizar en Madrid, eh, pues eh, con diversos grupos de aquí van a participar, diversos grupos de toda la geografía española. La verdad es que quien pueda acercarse este sábado, creo que es a partir de las 5 de la tarde, en internet van a encontrar toda la información, pues... Eh, ...van a ver este homenaje un poco de invierno se llama lo que es el, el evento... ...y este año dedicado a, a este personaje, Sauro Manzano... ...y bueno, la verdad es que poco a poco se va a ir generando el calendario... ...así que la gente esté muy pendiente... Uh -huh. ...que tanto en cosas de actuaciones como en cosas de cursos también... Siguen uh -huh. las escuelas de folclore, por supuesto, y también pues, empiezan a salir uh -huh. diversas actividades de cursos que podemos organizar en etnográfico, cursos monográficos de los distintos grupos de baile de escuelas de folclore. Bueno, pues la verdad es que sí que vamos a tener muchas bueno, actividades. Pues, primer evento del año importante, ese homenaje a ese folclorista zamorano, eh, de, de apellido Manzano, de nombre. Manzano. Eso, que no se nos olvide. Y yo no sé si más caradas nos quedan algunas más. Sí, porque hay algunas más cercanas a, a los carnavales. Pues sí, tenemos el tema en carnaval, pues por ejemplo nos encontramos con los carnavales de Villanueva de Val Rojo, la verdad muy, muy uh -huh. interesante, nos encontramos con vacas bayonas por distintos sitios uh -huh. de la provincia y por supuesto que alguno nos habrá quedado de contar, así que le pedimos desde aquí disculpas, pero bueno, la verdad es Lo que... Lo mejor son, es que indaguen que en internet hay es. mucha información, ¿verdad? Y sobre todo que vayan buscando esas fechas para poder ver los próximos eventos, esas próximas mascaradas que quedan todavía por la provincia. Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues aquí ponemos ese punto y final a Tradición 2.0 en este primer programa del 2013.